Como saben, eh, casi me corto las venas, como saben, claro, no tengo el gol acá, para maestrías. Me quedé un poco grande la camiseta porque bajé como 8 kilos ya. Me puse en campaña de, de soltería, ¿viste? Gracias a una amiga que me apoyó y en su momento ventanita vamos a quitar esto vamos a concentrarnos cosa difícil tu dron cono para tu dron seguimos con el chiquitín este vamos a hacer un vuelo a ver cómo va el tema de, de app y todo le puse una micro sd que los que me siguen en instagram eh, van a ver que la stream pro es la que utilizo yo de Sandis y le puse una eh, una tarjeta un poco mejor a este y, y aparte a la GoPro y todo pero bueno eso es aparte que está está allí donde les digo en, en Instagram vamos a hacer unos vuelos viene un youtuber youtuber eh, o así, está en la descripción de mis videos Les voy a tratar de conseguir el logo y dejarlo aquí para que lo sigan Es Gamer, saben que estamos eh, haciendo Warzone y todo eso Para los que están en Instagram Y les voy a dejar aquí el video del PC, ¿vale? Del PC Gaming, que metí 16 GB de RAM y todo eso Es con el que estoy grabando el sonido ahora Porque lo grababa con el portátil Pero estoy probando allí que, cómo va el tema y pasamos al Mini 2 de DJI ¿por qué? porque ha habido actualizaciones y vamos a ver un poquito cómo se presentan las actualizaciones vamos a ponerle una batería este está también que seguramente va a pedir formatear con una Stream Pro ahí como estamos en interior a veces da algún tema de interior vale que no se puede conectar y que no sé cuánto entonces, bueno, eh, un, no sé si no estoy con el de iPhone, a ver. No, vale, clase C, bien, perfecto. Vamos a poner esto aquí. Tal que hay que ponerlo medio de costado porque... Saben que muchos teléfonos se apretan los botones. No le voy a poner las palancas, si tuviera que llegar a tener que mover algo lo muevo sin, sin las palanquitas... Y vamos a ver ahí. Vamos a quitar esto un poco del plano. Ahí vamos a quitar las baterías. Esto ahí está saliendo. Estoy otra vez con la Nikon probando. La Nikon 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando, probando. Por una cabeza. A ver. encendido mando para que vean esto en vivo bien directo metemos la huellita no transferida transferencia de datos vamos a quitar esto todo ta, ta, ta. ahí se enciende voy a grabar la pantalla para mostrarles Pam, paran, pam, pam, paran, pam, pam, ¿Dónde estás? Grabador de pantalla. Ahí se está grabando. Nuevo Firewall de J.I. Mini 2 disponible 49,65 MB. ¿Por qué hago esto aquí? Se los estoy explicando. Porque una vez que salen, están con datos. Eh, Saben que esto es internacional. Me están viendo en un montón de países. Últimamente, Turquía y Colombia. Son dos países donde en ciertos lugares, no se crean que por ser Colombia y Turquía, ¿eh? en Estados Unidos iba por Lon Island y cuando pasaba, no sé, en Glencoe por algún bosque en, o mismo en partes de Nueva York, con AT&T, perdía totalmente los datos, me quedaba sin GPS, me quedaba sin nada. Digo Turquía y Colombia porque son Turquía es, creo que es el país que más ve mi canal y Colombia es el que estoy con, con un montón de, de transferencia de de experiencias, de preguntas, de suscriptores, en este momento. Eh, además, bueno, Julio Calzón con Caos Spark, que cuando la época... El Spark me tiene que venir de Huelma, que le partieron un brazo y me lo van a enviar, pero bueno, eso es a futuro. Ahora, no salgan, ¿vale? Y hagan las actualizaciones en campo de vuelo. Traten de las actualizaciones, hacerlas eh, adentro, en casa, tranquilos. Como estoy ahora, ¿vale? Le damos a instalar. Se instala, estamos utilizando el, el Wi-Fi, el Wi-Fi, y, y mirá cómo va, claro, yo tengo un Wi-Fi bastante potente, 34, 40, pa. pa, pa, pa, pa. después va a ser un trancazo porque empieza a instalar, saca el viejo y pone el nuevo, pero eso bueno, ahí se va instalando, y, y ya tenemos eh, la nueva actualización. Yo siempre, desde el Phantom 3 SE, he tenido problemas con las actualizaciones de desktop ahí. Por ejemplo, este dron de 80 100 euros, ustedes tienen una aplicación que se llama H-Pro Fan o H-Fan Pro y, y va como va, y es la que se utiliza, y vuelan, y dejan de volar, y vuelven a volar, y pasan los meses, esa es la aplicación. Con DJI actualiza, actualiza, actualiza. Muchas actualizaciones han dado problemas. Muchas actualizaciones. ¿Vale? Perdíamos cámara, perdíamos gimbal, teníamos problemas. Perfecto. Vale, grabamos el segundo sonido. Tú drone. Toma 2. Eh, se está terminando de actualizar la nueva actualización de, de DJI, vale, la 2B01.03.0000. Esta es la actualización. ¿Hay de support for digital smart control? requiere digital smart control? ¿Or later? ¿Or later? Eh, Optimize the gimbal, FPM, the improved flying experience, Optimize auto discharge process for battery, reference to dci DGI, meaning to use manual for, before, no, for more information, improved flights stability and greater of reduced quantity of compass calibration pumps, etc. Bueno, te da unos datos de lo que es esta nueva, esta nueva actualización. Saben que cuando están actualizando, se actualiza el drone y puede que se actualice el mando, según lo que esté haciendo DJI, firmware instalado. Vale, instalado, se ha apagado el, el drone. Ta, ta, ta instalado, me está avisando que está instalado, es necesario actualizar Google seguro. Esto de vuelo seguro, si se los dice, vale, yo lo actualizo también. Necesita conexión a la aeronave. La aeronave se ha apagado. Yo no suelo hacer esto, ¿vale? Pero vamos a actualizarlo. Aparte, ¿qué pasa con el calor que hace a lo que el dron no vuela? No le está pasando aire por las ventilas, ¿ven? ¿eh? Esto es aire, es eh, ref la refrigeración que tiene. Que una cosa es en vuelo y otra cosa es que esté quieto. Es necesaria conexión a la aeronave. Vamos a actualizar vuela seguro. Actualizar, ahí se pone a descargar, es información y temas de, de leyes en Europa molesta muchísimo con el tema de vuela seguro, es lamentable, ya se descargó, son nada segundos, y bueno, ya estamos actualizados. Entonces ahora podemos apagar todo, y cuando vamos a volar sabemos que tenemos el dron actualizado, el mando actualizado, la aplicación actualizada, todo actualizado, y punto. Lo hacemos en interior y con tranquilidad, para no tener que estar con una desconexión, con batería del teléfono, se nos queda el teléfono sin batería, de pronto tienen mala cobertura y demora un montón en actualizarse, y les come toda la batería del teléfono, cada uno tiene el teléfono que tiene, ¿no? Eh, yo le doy mucho a los Xiaomi, ¿por qué? Porque las baterías duran muchísimo, eh, tienen mis videos de, de Xiaomi, 3, 4 modelos de Xiaomi en vuelo, iPhone también, pero es que la batería de los iPhone desde el 7S o así, que no... El, el iPhone se come mucho la batería. Si quieren gastarse 1.500 euros en el último iPhone o 1.200 o lo que sea, vale, el que pueda, me parece estúpido. Porque puedes tener tu teléfono y un teléfono aparte para volar drones barato, de ciento y pocos euros. Los Xiaomi tienen una batería buenísima. Voy a pagar todo esto, ya está actualizado, ¿vale? Apago el mando, apago el drone, como digo, los Xiaomi tienen una batería muy buena y la verdad que son baratos, el, el, el NT, el 9S, hay un montón, los Poco, que hay un montón de, de temas de Poco que, que han salido en oferta, ¿no? y, y la verdad que son buenísimos. Pero bueno, yo utilizo Xiaomi y digo lo que utilizo, ¿no? Que tengo la experiencia con, con los Xiaomi. Este es un Redmi Note 9S, es brutal este teléfono. Y la verdad que es una buena opción tener un teléfono. ¿Qué pasó? Yo tenía tres teléfonos o así y me he ido quedando sin teléfono. Y ahora tengo que usar el que utilizo todo el día, que aparte no saben lo que es mi teléfono, es un infierno. Es el que tengo que utilizar para... Eh, volar los drones, así que nada, pero bueno, eh, hablaré otra vez con Xiaomi, me enviarán algún teléfono, yo creo que hay un par de modelos que me interesan, que los quiero mostrar, y, y ya hablaremos un poquito de, eso, de esos modelos y cómo van, una vez que los prueben el drone, veremos cómo van, y por aquí es todo, la actualización del Mini, eh, bueno, volaré otras cosas y haré otras cosas que viene un suscriptor, suscríbanse al canal por favor, que necesito que se suscriban, estamos casi en 2100 suscriptores, no tirar para atrás que es gratis, esto hay que mantenerlo, hay que tener constancia, un jefe mío me decía, hay que tener constancia, constancia, constancia, a veces la constancia no te llega, te morís antes, porque hay cosas que van a mucha velocidad, hay youtubers que en tres años, por sus trabajos o su condición económica, pueden hacer que sus canales despeguen porque las ponen, esto no es magia, se ponen suscriptores, se ponen tiendas, se compran drones, se compra material aquí hay mucho dinero, esta mesita que este canal de tu drone es muy humilde, vale, muy humilde pero en esta mesita y en lo que ven, un cálculo así en la vuelta como a la chiquita hay 1500 euros aquí hay mucha gente que quiere ser youtuber de la nada. Esto es inversión, ¿eh? Y sumale las tarjetas de memoria. Aquí hay una tarjeta de memoria y tengo que comprar otra. Aquí hay una tarjeta de memoria. Aquí hay una tarjeta de memoria. Aquí hay 1.500 euros, ¿vale? En el otro drone hay tarjeta de memoria. Ahí hay tarjeta de memoria. Más allá de lo que valen las cosas. No, hay más de mil. Aquí hay como 1.600, 1.700 euros de material. Entonces, yo no les pido, denme dinero. Ahí está la cuenta Paypal para donaciones. Pero no todo el mundo está en capacidad de donar absolutamente nada. Si los 2.100 suscriptores pusieran un euro cada uno, sería maravilloso, porque podía traer lo que me pidieran. Me dicen, analiza tal cosa, un euro que pusieran cada uno. Mirá, mirá que nada, un euro en que se lo gastan. Lo pierden en un bolsillo, se les cae en la calle. Un euro que donaran sería fantástico. Pero eso es un tema aparte. Más allá de eso, gratis, suscribirse suscribirse a tu dron, seguir el instagram en el instagram somos una cantidad de gente enorme en las páginas de facebook en los grupos esto se está llenando llenando día a día día a día día a día para qué? para que las empresas empiecen a mandar material y yo pueda hacer sorteos semanales que es lo que vengo luchando desde el día 1 hace tres años sorteos sorteos y sorteos todo esto para la gente que está ahí así que nada tu dron. Osvaldo. La vitamina, Osvaldo. Vamos. Bueno, no es el día más luminoso, pero aquí estamos, Connor, para tu dron. Tanto la Nikon que estoy probando, como eh, la actualización del Mavic, que voy a probar ahora. Eh, mirá una liebre, o un conejo, andaba ahí eh, Voy a probar la actualización La descargué, como vieron en la intro, en interior Para no tener que estar aquí utilizando datos, o si hubiera un fallo de datos O si se terminan los datos, o si hay una mala conexión eh, Nada, hacer la actualización en interior, asegurarse de que esté todo descargado e instalado No solo descargado, sino instalado Y una vez que ya tienen todo, pueden salir Planear un poquito, planear lo mínimo el vuelo Y nada, se va a levantar viento nada, quiero llegar a la cima Antes que se llene de gente y, y se levante viento Porque voy a hacer cala hoy, vamos a ver las calas En esos lugares que tengo de kayak, en tu dron náutica y en tu dron náutica también de buceo, lo vamos a ver hoy desde el cielo. Lo tengo mapeado, estoy mapeando mentalmente la zona, pero hoy no va a haber agua como ni luz como para hacer un mapa. De todos modos, eh, era interesante hacer algo y bueno, se nubló, o sea que nada. Hablaré ahora con algunos, con algunos conocidos que ya sé que están en el agua, ya vi uno de los barcos en el agua y voy a... Ahí Así está la Nikon No tengo ningún estabilizador, la tengo en la mano Y estoy caminando en este suelo O sea que es lo que hay Y vamos a ver, ve unos gatos ahí El Badú ya me lo eliminé como 20 veces, el Tinder también, me tienen podrido Pero bueno, es lo que, es lo que hay que hacer si no está complicado. Vamos a ello. A ver si no le dicen. Porque ven estas cosas y van y le pasan el cuento a la otra. Y después anda con cara de culo. Anda una semana con cara de culo. Y luego me dice el por qué. ¿viste? Un día se anima o está la discusión y me dice por qué. Entonces a tomar por culo. Y esa que está meando, no me joda. Se puso a mear ahí. La gente que no sé qué hacen en este país. ¿o? Se piensan que, que los sitios. Ah no, hay unos jamones. Bueno, voy a trepar esto, me voy a morir de calor Y vamos a ver un poco cómo está la cosa, ¿sí? Hay nubes bajas, igual puedo meter el mini en las nubes Que es algo que quiero hacer hace tiempo Me perdí un día de niebla eh, Un día de niebla intenté salir y esperé y, y estaba intentando que se pusiera más espesa Al final abrió y no pude son muy interesantes las tomas en niebla Mi amigo de, de Colombia, de Caos Spark eh, Bueno, ese Spark es único, porque está atuñado Como está el mío Los tenemos en FCC, pero es increíble lo que sube Entonces claro, y después que allí, más o menos se puede Y aquí esas altitudes no las puedo tener Hay un aeropuerto ahí Aquí estoy dentro de la ley porque estoy en los, en los 8 kilómetros, bueno, fuera de los 8 kilómetros, y hay un aeródromo ahí, a unos 12 kilómetros también. Entonces esta zona, hay altitudes que no, ilegalmente no se puede. Con el mini podemos subir 20 metros, estoy ahogado, eh, madre mía, y eso que estoy entrenado, no te creas. Ni tabaco ni nada, pero... Esto me ahoga, otro conejo Allá en la cima hay otro conejo Bueno Vamos a ello A ver si se ve Lo vi pasar, lo escuché Pero nada Sí que el agua está bien, eh no pensé que la agua iba a estar así, igual dejo el equipo este y me voy a bucear, porque no he podido grabar los peces y, y he tenido un solo día de agua clara en un mes. Yo también subo a velocidad mientras que hablé. Parece que no, pero mira dónde estoy. Ya estoy aquí. Pues nada, vamos a ver un poco las calas. Y voy a tomar aire. No traje la pista. ...porque calculaba que podía despegar de cualquier sitio, y está un poco sucio. conos para tu drone. Chao. Bueno, voy a grabar la pantalla. Ya lo puse en modo avión. Y sí que estoy viendo que el agua está espectacular. Así que nada, vamos a darle a abuela... Muy bien, estoy muy metido en las piedras, ¿vale? A ver que no toque nada, estoy calculando. Porque no tengo un punto mejor de despegue aquí. O oh, a ver. Eh, no, creo que ese es el mejor. Armamos motores. Está un poco jodido, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Ahí está. Ya está en el aire. Vamos a ver todos los parámetros. 12 satélites, 95 de batería Buena señal dron quieto en el aire eh, Vamos a ver el, el retorno a casa Altitud De regreso a casa bien Distancia máxima No vamos a poner sin límite porque Tampoco necesitamos mucho pero bueno Vamos a darle por ahí Está haciendo fuerza contra el viento para mantenerse. Ahí. Actualizar el punto de origen para que lo tenga, ¿vale? Ahí lo tiene, se ha actualizado. Y nada, vamos a ver qué onda. Bajamos un poquito la cámara, porque como vamos a hacer hoy grabación de, de calas, lo que vamos a hacer es bajar la cámara... Y ahí nos vamos. A ver. A ver qué tal sale esto. Cuando hay viento siempre las cosas son un poco distintas. Pero bueno. Vamos a dar la altitud para tener una mejor señal. El viento corta las señales, ¿vale? Me ha pasado muchas veces. Pero bueno. Eso que se está viendo ahí abajo es el lugar donde voy. Es un lugar un poco sacro para mí. Y bueno, estoy yendo bastante seguido. El jueves estaré ahí también. Y nada. En cuanto le dé menos el sol, va a tomar claridad el, lo que tengo debajo, como están viendo. Y nada, un poquito de grabar. De la, la verdad que la señal es buenísima: 17 satélites, 82 de batería. Un kilómetro de distancia. Aquella es una zona donde también yo ando bastante para el buceo y eso. Ahí vamos a hacer unas fotos. Cambiamos a cámara. Ahí va. Voy a dejar de grabar la pantalla para grabar el video. ¿Vale? Vamos a poner eh, video. Yo creo que lo podemos poner como está en 2K a 30 FPS. Para poder procesarlo fácilmente luego. Y nada. Ahora después nos vemos. Bueno, como han podido ver, a pesar del viento, buena estabilidad. Ya estoy en 40 de batería, saben cómo soy yo, a lo seguro, porque no tengo el. No tengo la ventaja de poder comprarme más drones o que me envíen más drones, o sea que este es el que tengo y el que tengo que cuidar. Hay mucho viento, así que lo voy a bajar en la mano y. Y por hoy nada, porque está muy muy movido Ahí Landing Ok, perfecto Bueno, ha sido un vuelo buenísimo Vamos a ponernos con la luz Ahí Tengo una cámara con gimbal, así que la puedo aprovechar Y, y nada, aquí estamos, gente con Tudron, la actualización, a veces no podemos decir cuáles son los cambios eh, y cuáles son las mejoras en la actualización, ¿no? Ellos te dicen, bueno, hemos mejorado tal cosa. Y, y bueno, uno lo asume, ¿no? Entonces vos decís, ah, hoy anduvo mejor la conexión, pero quizás hoy es un entorno distinto, un día distinto, un clima distinto y las cosas varían. Varía la señal con el viento, varía con interferencias, varían con comunicaciones. Si hay mucha gente en ese momento haciendo llamadas o haciendo, viendo videos o enviando archivos, lo que sea. Todo lo que es comunicación es contaminación. Entonces, nada. ¿Anduvo bien? Perfecto. Eh, ¿Desconexiones? Ni una. Eh, distancia increíble, un kilómetro como si nada, altitud igual, todo perfecto, o sea que no puedo decir nada de esta actualización que, que no hayan dicho ya en DJI y otros usuarios que la han probado, ¿no? Este es el DJI Mini 2, acabo de entregar el SG-108, que iba a ser un vuelo, igualmente hay mucho viento para el SG, puede volar perfecto, pero a mí me gusta una estabilidad. y y nada, el agua está impecable, yo no pensé que fuera a estar así el agua, así que ahora lo que voy a hacer, voy a ir a buscar una GoPro, voy a ir a buscar el equipo de buceo y voy a venir, aquí no hay nadie, podría venir aquí perfectamente, quizás me vengo aquí que no hay gente, voy a ver si puedo convencer a alguien, porque ¿qué va a pasar? Se va a picar, se va a levantar viento y lo que ahora se ve allí abajo va a cambiar drásticamente. Así que nada, John Connor, para tu dron, como siempre este dron... Sigue siendo de lo mejor que hay en el mercado, digan lo que digan Entiendo que otros youtubers tienen que mostrar marca, las tiendas les envían marcas y modelos Pero yo creo que esto es superior Superior porque, uno porque son los pioneros, yo no sé a quién tienen ahí que es el de las ideas Y otra porque, porque lo ven, porque ven que es, vamos Hoy he grabado en 2K, en 2.7 para, para ver cómo está el ordenador nuevo Tengo el video que se los dejo aquí del nuevo i5 procesador de octava generación me está llegando una 1096 de NVIDIA de 6 GB no voy a poner las dos tarjetas, voy a probar con una y a ver cómo se comporta, luego analizando y estudiando un poco el tema tengo doble slot para usar doble tarjeta gráfica pero lo voy a ver luego tranquilamente y ese es otro tema, hoy drones, ni aviones, ni cámaras, bueno, ando con la Casio aquí, he hecho unas imágenes, así que nada, tu drone, John Connor, chau.